Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este vehículo que es premium, el Type 59, ¿okay? el Type 59 G Gold. ¿Por qué? Bueno, ya se darán cuenta, estarán viendo que es un vehículo que tiene este camuflaje dorado, podríamos decirlo así, todo de oro, lo cual lo hace muy bonito, muy lindo a la vista, pero no es más que un camuflaje, como siempre les digo, es la típica skin así china dorada gusta mucho el dorado de los chinos parece así que bueno nada vamos a ver las características del vehículo y después vamos a hacer un par de comparaciones y demás para que más o menos sepan de qué, de qué estamos hablando <coughs> ahora yo les voy a mostrar las características como yo lo tengo equipado bien eh, y después vamos a verlo como son cómo es el vehículo pelado pelado en principio pega 250 pero quiero decir una cosa antes que nada pega 250 y penetración 185 esto que van a ver ahora es básicamente porque el vehículo tiene matchmaking limitado. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir esto para aquellos que no lo sepan? Significa que ve solamente un tier por encima. Tiene matchmaking preferencial. No ve tier 10 este vehículo. Ve solamente tier 8, obviamente, hacia arriba y 9, ¿no? O sea, ¿se entiende? Eh, no ve tier 10. Yes. Eso es muy importante decirlo. Porque me vas a decir. Eh, pero Hernando tiene 185. Es una cagada. Es porque no ve tier 10. <coughs> Significa que vas a ver solamente tier 9. Bueno, acá lo tengo como yo lo llevaría equipado en realidad. Más o menos algo así. Eh, otra cosa que quería decirles. Abajo tengo el grupo de Telegram. Les agradezco. Lo creé antes de ayer. Ya somos 38 más o menos. Casi 40 personas. Estoy re feliz, re contento. Así que abajo tienen el grupo de Telegram. Chicos, que estamos hablando de las subastas. Si y hablamos... Pura y exclusivamente el mundo de WOT. a diferencia del WhatsApp, que hablamos de todo un poco, charlamos y hinchamos la bola. Pero en el grupo de Telegram trato de que sea solamente, puro y exclusivamente World of Tanks. Bueno, dicho eso, nos metemos entonces con respecto al Tari 59 Gol. 250 es lo que está pegando por disparo. Realmente es un daño aceptable, es un daño promedio para un vehículo mediano de tier 8. Bien, no, no está mal, la verdad es que es más, te diría incluso que está un poquito, está por 10% de HP de por encima de los otros de los otros vehículos que tienen también matchmaking preferencial eh, penetración 185 con munición estándar cómo vamos a ver ahora vamos a analizar un poquito las municiones eh, la munición AP la principal digamos eh, va a unos 900 metros por segundo siempre traten de aprenderse esto es muy importante a la hora de jugar eh, ¿Por qué es muy importante bueno porque más o menos te va a dar una guía de cuánto o cómo tenés que calcular para eh, efectuar ciertos disparos No es lo mismo que vaya a 700 que que vaya a 1500 O sea, la 1500 vuela Y la de 700 como que, uff, Es como una cañita voladora La munición Especial o premium o de oro Como quieran decirle, penetra 241 Se queda así un poquito corto Se queda un poquitito corto eh, Para tier 10, obviamente Por eso tiene matchmaking preferencial Ve solamente hasta tier 9, lo quiero dejar muy en claro Esto, porque si no Van a decir que el tanque es una caca y no es así, para mí por lo menos el tanque está bien. <coughs> Pero 341, eh, obviamente el daño es el mismo. Y la velocidad proyectil 1125 metros por segundo. Eh, después la Hive Explosive penetra a 50, lo cual no está nada mal. Se agradece que penetre 50. Y está pegando unos 330, que tampoco es mucho. Pensando que... Eh, bueno, es una explosiva. <coughs> tampoco mucho más puede sacar. A mí me está recargando unos 6,38, ¿ok? Pero ya lo tengo con comida, con la barra y no lo tengo con la ventilación porque no tengo habilidades como para potenciar tanto a la, lo que es la ventilación. Lo que hace la ventilación es te da un 5% de más eh, potencia a las habilidades de la tripulación. ¿no? En este caso, no, como no tengo habilidades, casi para que al pedo. Eh, velocidad de giro del cañón vuela, o sea, gira muy rápido. 51.24 es, o sea, gira muy, muy rápido. Um, menos 7 de depresión o sea lo cual te va a permitir en ciertas ocasiones sacar torreta asomar torreta y poder disparar que sabes hacer la posición digamos de salir en diagonal y poner el cañón de esta posición como para el chasis mirando hacia allá y salir así en una lomita te va a favorecer bastante porque te van a ver solamente la torreta muy poquito del chasis y vas a poder pegar y además esta torreta rebota ahora lo vamos a ver pero rebota es bastante bastante troll <coughs> 20 grados de elevación, 1.8, velocidad de apuntamiento cierra muy muy rápido, 1.8 es muy muy rápido, la dispersión es de 0.31, la verdad que tiene una gran dispersión, es bastante buena. El DPM es de 2.350, es el daño promedio por minuto de más o menos los medianos, por ahí anda un poquito más, pero anda por ahí. 1.300 puntos de vida, eh, blindaje del chasis es de 100 frontal, eh, 80 lateral, 45 traseros okay? y de torreta como les decía 230. 230 no está nada mal para un tiro 8 que encima ya te, te van a pegar por acá y va a rebotar, se va a desviar un poquito el disparo, va a ir por acá y te va a rebotar. O sea, es bastante, bastante troll. Incluso en el chasis puede que rebote algún tiro. Eh, este vehículo está para angularse, bien, por la forma que tiene, se tiene que angular un poquito, no mucho, un poquito. Un poquito lo angulas, por ejemplo así, eh, eh, como si fuera la posición de diamante, es la típica forma de los... Como ya de los alemanes, ¿bien? Este sí se juega como si fuera... No como los otros, como los picudos. Recuerden eso. Los que son con panza, con panza de pico. Tipo estilo defender y todo eso. Bueno, eso no. Estos sí se angulan un poquito. Eh, una cosa así, más o menos. ¿Bien? Para dejarle que el ángulo sea más difícil de que para que la munición penetre. <coughs> Blindaje que torreta lateral 130-60 traseros, ¿Ok? Ahí tenemos el dragón este que está por todos lados, el dragón chino. Eh, yo trato de mostrárselos bien para que lo vean por si les gusta el camo y todo eso. Más que nada porque en realidad es el Type 59, es exactamente igual. Si tenés el Type 59 común, o sea, el, el, el otro premium, es lo mismo, no cambia nada. ¿no? Nada más que a este le metieron el dorado y dijeron, bueno, sacalo, sacalo a la venta. Eh, potencia específica de 17.86 Bien, 17.86 No está nada mal Velocidad máxima 60 Está bastante bien eh, Agarra esa velocidad porque tiene esta potencia Incluso diría que tranquilamente le podés sacar la, eh, la visión Y podés ponerle o motor O le podés poner el otro estabilizador también No estaría nada mal porque no, no ve no, Realmente ve bastante, bastante bien <coughs> Bueno Camuflaje de 338 Y los rangos de detección de 469 Como lo llevo yo 668, acá sí se queda un poquito corto. ¿Qué quiere decir estos? Cuando los tanques tienen radios con poca potencia, por decirlo así, ¿qué significa? Que te está pidiendo que vayas un poquito más adelante, ¿bien? No es un sniper puro y duro, no es un, un, no es un Leopard que tenés, no sé, 900 de radio y podés disparar una, de una quinta línea, o sea, de atrás del mapa, te va del mapa y empiezas a disparar. No. Por eso les digo que... Cuando tienen eh, radio corta te pide el tanque que vayas un poquito más adelante porque bueno con este vehículo se puede hacer siempre y cuando trates de como siempre con todos los vehículos esconder el chasis lo más que puedas y básicamente tratar de eh, mostrar solo la torreta para eso tenés estos 7 grados de presión que me vas a decir grande eh, pero tampoco es mucho Sí es verdad no es tanto pero si sabes aplicar eh, el movimiento perfecto para que es esa, ese, digamos, para que no quede el chasis expuesto te va a ser muy muy beneficioso Después, eh, bueno, vamos a ver la comparación. Tampoco quiero hacer un video tan largo porque es un vehículo ya bastante conocido. <coughs> bueno, yo los comparé con estos cuatro. Primero, básicamente con el Type 59, porque quería mostrarles que es exactamente igual. 250, 250, 185, 47, 98, 47, 98, menos 7, menos eh, 20 de elevación de velocidad. Es literalmente lo mismo. Acá está el vehículo pelado, pelado. Acá la configuración es como viene el vehículo de fábrica. Después cada uno lo puede equipar como lo equipé yo, o como les decía recién, como quieran ustedes, pero más que nada para mostrarles que realmente es exactamente mía, la misma potencia, 18.06, 18.06, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que cambia, como en el caso del Killing, la skin, el Killing con el Wansu 111-5A, y este entre el Type 59 y el 59 Gold por el oro, nada más que eso. Los dos tienen matchmaking limitado también, son iguales, los dos Type tienen matchmaking limitado. Bueno. ¿Por qué los comparé con estos? Ustedes me van a, se pueden llegar a preguntar. Porque. No, este no. Mentira. No sé por qué. No sé por qué me tiene el FSM. Eh, con este, básicamente. Porque. Mm, es otro vehículo con matchmaking limitado, ¿ok? Y que más o menos pegaba más o menos lo mismo, pero es que tampoco se puede comparar con ninguno, realmente. Lo comparo para que tengan una idea general de qué onda con otro tanque, pero es que. Es que vas a ver tier 9 nada más bro Entonces está bastante bien 240 no está nada mal de penetración Para ver tier 9 Es que le vas a entrar prácticamente a todo A ver Hay tanques obviamente que Tier 9 no le vas a tirar en la torreta con 240 ni con 185 Otra cosa que sí quiero dejar en claro Este vehículo no es para ganar créditos No está hecho para ganar créditos Obviamente que sí los podés ganar ni hablar Pero O sea, con 185 de penetración Salvo que veas tier 6 O 7 O Ahí sí puedes tirar eh, la P. Pero si no es que ves tier 8 a un defender a distancia, esto es 185. Recordad que la P, tanto la P como la PCR, pierden penetración con la distancia. Entonces, si vos ves un defender a 400 metros, por ejemplo, a 200, 300 metros, bueno, 200 no, pero 300 metros, posiblemente le vas a tirar en la panza con este y vas a rebotar. Te va a aparecer naranja y vas a rebotar. Sería muy difícil que se la clave. Sí, se lo, lo se la puedes clavar, pero es muy complicado. <coughs> Entonces va a tener que tirar más oro, más munición premium de la que quisieras Bien, eh, bueno, comparándolo un poquito con este para más o menos tener una idea Fíjense que la recarga es más o menos la misma, pegan más o menos lo mismo, 240, 250 Bueno, el T26C4 tiene 202 de penetración, mientras que tiene este 185 eh, Y si no mal recuerdo tiene 259 el, el Super Pershing Y el Type tiene, eh, como decíamos, 241 Los dos tienen matchmaking limitado Menos, fíjate acá que lo que tiene muy bueno esto es la movilidad que tiene, ves Velocidad de giro de cañón de 47,98 mientras que te tiene 31 O sea, esto realmente es, es muy difícil que lo troleen Que venga un, un ligerito, un mediano y te venga, más que nada un mediano y te trolee. Es muy difícil eh, Ángulo de elevación de presión, menos 720, menos 10,20 Y después acá el cañón ya empieza a ser de la suya porque es muy muy bueno 1,92 y 2,21, 0,34, 0,36 1,980 el DPM, 1837 O sea Está bien el tanque, el Taxi 59 Gol es un tanque bastante bastante bien. Acá tenemos uno de los puntos negativos: puntos de vida. Bueno, acá este es que en realidad el Super Project termina siendo realmente casi un pesado al uso, ¿bien? Un pesado de tiro 8, pero bueno, tiene la denominación de mediano. Pero acá ya con los puntos de vida te están diciendo que no es un mediano, evidentemente, porque tiene los puntos de un pesado. Um, bueno, como decíamos, tenés eh, 1300 puntos de vida, 100 de frontal, lo mismo el Super. 230 de torreta acá, acá esto le pasa el trapo a todos porque con esta torreta vas a rebotar un montón en tu tier por supuesto en tier 9 también vas a rebotar, no te digo que no pero tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos TDs que son muy duros te penetran muy fuerte y te van a entrar así que ojo, no te confíes la potencia de motor es 18.06, tiene 14 velocidad máxima 60, tiene 40 o sea, estoy comparando para que tengas una idea de qué te vas a encontrar más que nada pero ya te digo, el Type 59 es el Type 59 ya o sea, Sabe que es así, es un buen tanque. Si sí, es un buen tanque, te puedes mandar buenas partidas. sí las puedes hacer tranquilamente, eh, no es un tanque difícil de usar. Eh, tenés que estar atento a la partida y te puedes ir moviendo por todos los, los diferentes lugares del mapa. Para eso, tenés la potencia específica. <coughs> si no me recuerdo, eh, la oferta inicial era de 25.000 de oro y había 500 en stock. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber muy poquitos en stock, va a haber muy poca gente que lo pueda conseguir realmente. La verdad es que no sé, más o menos le vengo pegando eh, lo que estaban lo que están ofertando. Salvo creo que en una me fui un poquito mucho para arriba. Pero es que yo cuando les tiro un número es para tratar de asegurarlo, ¿entendés? No es para que... O sea, si tenés el oro, si no tenés el oro, listo, no lo saques y punto, no pasa nada. No es la muerte de nadie no tenés este vehículo. Pero, eh, ya te digo, si lo podés tener me gustaría que lo, que lo saquen. Entonces, 25.000, ¿qué te puedo decir, bro? Que, que, que, que ofertes, Que qué sé, yo si fuera... Si fuera a sacar el tanque, lo paso, ya lo tengo, pero si lo fuera a sacar, y le metería 30 lucas, no sé, para asegurarlo, no sé, tal vez 31, más que eso, no, porque realmente es, es que es muy caro, bro, me parece muy, muy caro, realmente, 25.000, o sea, estamos hablando de la, de la, de la, del vehículo en sí, ¿bien? ¿El vehículo en sí es bueno? Sí, es bueno. ¿El tanque funciona? Sí. ¿Puedes hacer buenas partidas? Sí. Ahora, 25.000 de oro... ¡Me estás matando, bro! ¡Me estás matando! ¿Por qué Wargami me cobra tan caro? ¡Un camo de miércoles! O sea, sí, es un camo, está lindo, no te digo que no. Como el caso del, del Killing. O sea, sí, está bueno, mirá, son re hermosos, re lindos, pero son camos, bro. Son camos. Dame el Type 59 común, el pedorro, si voy a hacer lo mismo. Me pasa así, tenés la exclusividad, salís todo doradito hermoso. ¿Sabés qué pasa también? Cuando salís todo doradito hermoso al campo de batalla y tenés dos o tres Artis, saben a dónde van los tiros, ¿no? Bloom, al doradito, Bloom, así como cuando salen tanques nuevos, ah, querés tener tanque nuevo ahí tenés, boom, boom vamos a buscar al doradito eso también pasa, ojo así que bueno, yo si fuera a comprarlo, porque lo quiero sí o sí viste tipo, eh, lo quiero, lo quiero, lo quiero bueno, listo, perfecto, yo of ofertaría 30.000, 31.000 más que eso no, porque no creo que es más, ya te digo una cosa, te repito no creo que el tanque valga 25.000 no lo creo, para mí es muy muy caro. Si estás desesperado por tenerlo, porque me ha pasado a mí también. Por eso lo compré. En su momento. ¿Cuánto vale? No importa. ¿De 30 mil bueno Listo. oferto Mandale. ¿Entendés? Bueno. Entonces, si sos tan desesperado como yo, en su momento. Bueno, oferta. Ahora, si van a preguntar, Chenando, ¿qué hago? Porque después en el Telegram o en el grupo de WhatsApp me dicen Chenando, ¿qué hago? Al final, ¿lo saco o no lo saco? Vos que decís. Te diría que compres el Taxi 59 común. Bien, si querés algo. Pero es que vamos a decir, claro, es que este es el gold. Bueno, paga la skin entonces. ¿Entendés? Para mí no vale 25.000 de oros. Pero ni a palo vale 25.000 de oro. Ni a palo vale eso, el auto. El tanque, quiero decir. ¿Entendés? El killing estaba en 17.800. 17.400. Redondeamos en 17.500, más o menos, para tener una idea. 25.000, un tier 8. Me parece una exageración total. Yo, sí, o sea, con la cabeza fría y pensando normalmente y con una cuenta normal. No se olviden que yo tengo los 182.000 de oro que ven acá Porque la gente de Warhamin, muy amablemente Que también le agradezco, dicho sea de paso Nos dio las cajitas de navidad Nos dio 200 cajas de navidad para abrir ¿Entendés? Pero si yo tuviera mi cuenta normal, tal vez tuviera, no sé 30.000, 25.000 28.000, 35.000 40.000, ponele más o menos de oro Y vos te pensás que yo con mis 40.000 de oro Voy a poner 30.000 de oro para el Tai 59 Gol Pero ni en pedo entendés eso quiero abrirle los ojos para que ustedes sepan lo que pienso y quiero dejarlo bien en claro no lo vale está desesperado como yo en su momento repito pone la guita pone el oro y, y te olvidas queda eh, en consideración de cada uno yo no me voy a meter en la cuenta de nadie cada uno hace lo que quiere es dueño de hacer lo que se le cante el culito ustedes son dueños ustedes manéjense yo les digo mi parecer bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido también un poco, que es la idea eh, Súmense al grupo de Telegram, súmense al grupo de WhatsApp eh, Déjenme en los comentarios qué van a hacer, yo quiero saber qué van a hacer ustedes, si lo van a ofertar, no lo van a ofertar Díganme que estoy desesperado, en esto saber si eh, van a ofertar por este Type 59 Gold o no lo van a hacer Así que bueno, dejate ese like, suscríbete también al canal, me ayudas un montonazo Y nos veremos en el próximo video, besitos, eh, los quiero, chau chau